Hola, ¿qué tal mis amados? ¿Cómo están? Esperamos que estén pasando pues una tarde preciosa, una noche preciosa, un día precioso, dependiendo del lugar donde nos dejan. Claro que sí, que sean bendecidos de parte de nuestro Dios y estamos dedicando un tiempo, un tiempo de oración en vivo. Así es. Esperamos que ustedes nos acompañen y y que compartan esto. Necesitamos dedicar eh, tiempos, tiempos especiales para la oración a nuestro Dios. Así, Así. es. Así es que eh, bienvenidos a, a un tiempo de oración en vivo. Y ya estamos en Facebook. Eh, ya checamos, ya estamos ahí en Facebook. Y pues bueno, eh, estamos con ustedes. Ustedes están con nosotros, qué bueno. Nos da Así mucho, es. mucho, mucho mucho gusto eh, el hecho de que nos acompañen en este momento y pues Así eh, es. no podemos más que agradecerles eh, eh, y les damos la bienvenida, les damos la bienvenida. Gracias por empezar ya Así a, es. a entrar a, a ver el video, ya, ya empiezan Así algunas es. personitas a entrar Sean y qué bueno bendiciones pues vamos a así tomar un es. tiempo vamos a tomar un tiempo de oración en vivo eh, siempre nos gusta eh, pues presentarles uh -huh. ¿verdad? Nos, nuestra página así eh, es. es más déjenme ponérsela acá ahí está nuestra página eh, bueno este es de, de gracias. Uh -huh. gracias gracias <ríe> eh, ese este va a ser para el último así es este pero acá la tenemos. Uh -huh. Bienvenidos, ¿verdad? A rafaelidatv.com, Hoy oramos en vivo y estamos en vivo y aquí estamos. Así y, es. y ya empiezan a entrar más personitas. Gracias, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué es que te incluyamos en la oración? Pues simplemente ponnos ahí algo eh, en el chat. Y con gusto, con gusto te vamos a estar apoyando en la oración. Así es. Eh, eh, y les invitamos también a, a, pues a que nos acompañen en este momento eh, Hemos visto y hemos sentido una gran necesidad de, sobre la oración Así es, así es eh, Anoche, ya, ya tarde para nosotros, sea, el día de ayer Así es eh, Pudimos platicar con una persona porque me dejó un mensaje en, en Facebook y pudimos comunicarnos uh -huh. con ella Y, y pues eh, eh, Indiscutiblemente que hay problemas Hay en, muchos, muchos problemas, problemas Ahorita en este, este mundo Y bueno no, no podemos más que decirles Cuenten con nuestro apoyo Cuenten con nuestra ayuda Y los que lo hagan a través de Facebook eh, Que nos pongan ahí Un, un mensaje eh, Ahí es. en Messenger Existe toda la posibilidad de que podamos incluso hablar por teléfono con ellos. Claro, claro, A través sí. de, de este medio. Que la, el apoyo puede ser un poco ya más personal. Sí, sí, porque pude platicar con esa personita que sería unos 20, 30 minutos, yo creo, ¿verdad? Más o menos. Entonces, sí. es, es obvio que no vamos a poderlo hacer con toda la gente, pero. Sí, pero. Eh, según el caso, según la necesidad. Queremos estar con ustedes. que, Por supuesto que hacer. Sí. claro que sí. Por supuesto Estamos que sí. Ustedes. Y pues, entonces, en ese tiempo de versión en vivo, queremos también orar uh -huh. eh, cada vez que sea eh, oportuno con alguna persona. Uh -huh. Y Así antes de, de iniciar eh, ya el mensaje, tengo dos versos de las Sagradas Escrituras para compartir con ustedes. Así es y ahí, no ahí, ahí el favor está en primera de Reyes 8:28 uh -huh. dice con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria Fíjese escogí este texto por lo que la escritura enseña y dice uh -huh. ahí en primer libro de Reyes en 828. el 8:28 Con todo tú uh -huh. atenderás a la oración de tu siervo y a su yeah. plegaria. Y es lo que queremos Bien. hacer, que nuestras oraciones, nuestras plegarias puedan ser de ayuda y de bendición para ti, que nos estás viendo a, a través de los medios como YouTube, Facebook sí, o cualquier otra plataforma que, que tú pudieras estar viendo. Y sigue diciendo. Oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, y lo hacemos delante del Señor. ¿Por Bien. qué razón? Porque existe la gran necesidad, hija. Claro, claro. Existe la gran necesidad. La necesidad está. Eh, esto quisiéramos hacerlo todos los días y todo el día. Sí, pero... Porque mientras que unos están dormidos, otros están ya trabajando, otros van ya de desca al descanso. Sí. En fin, los horarios mundialmente... Son muy variados. Son muy variados. Muy variados. Es que unos nos levantamos, otros se están acostando. Así es. ¿verdad? Entonces, Así este, es. Eh, pero la necesidad ahí está. Y cuando quedan los videos ya grabados, que ya quedaron allí puestos, uh -huh. esto nos da la oportunidad y la libertad de que en cualquier momento las personas puedan escuchar una oración. Así y, es. Y es que lo, lo que queremos hacer. Entonces dice... Jehová oh, Dios mío, uh -huh. oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti y lo hacemos delante de usted, bien, mi Señor, así es. el que podamos orar y que podamos interceder por todas y cada una de las personitas que nos están viendo y escuchando, Señor, a través bien, de estos bien, medios es, sí, que le damos honra, gloria y alabanza, porque usted es quien Provee todas las cosas, Señor, para que nosotros podamos realizar ese, este trabajo. Amén, así es. Y tenemos así otro es. verso más. El 29. Así es. Dice que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Aleluya. Fíjese que, que, qué hermoso dice. Uh -huh. Que, esté que estén tus ojos abiertos también, de noche y de día. Y es que eso ya queda grabado, es para noche y día. Así es, ¿verdad? Entonces, sobre esta casa, sobre este lugar, ¿qué dice? El cual, El cual has, has dicho: dicho mi, mi nombre, nombre estará allí. allí. Bendito sea. El nombre de nuestro Dios Amén, alabado Entonces, sea Entonces esto nombre. nos deja bien claro Que el nombre del Señor está aquí Amén, así es ¿Y? y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar Y que él escuche la oración que nosotros hagamos aquí en este lugar Amén, amén Entonces, con esa así fe es. y con esa confianza De que el Señor está aquí con nosotros Vamos a estar orando Amén. Así es. Y yo quiero orar por ti, que ya estás aquí con nosotros en este momento. Pero no queremos orar nada más por ti. Queremos orar también por las personas que tú conoces y que sabes que tienen necesidad. Y yo te quiero decir, inviérdales porque vamos a estar nada más un, un momento más. Claro, claro. Eh, mándales un mensajito, mándales un recado, háblales por teléfono busca la forma de decirles, oye, conéctate. Vamos a unirnos, a unirnos en, en oración. Y estamos con ahorita los, en vivo en YouTube, es. así es que, o en Facebook, si entran con, ahí en Rafael Cavazos Chapa, uh -huh. Rafael Cavazos Chapa, porque hay otro Rafael Cavazos, Rafael Cavazos Chapa, y ahí vas a, a dar con nosotros con toda seguridad, o bien ahí abajito, aquí abajito hay información eh, donde tú te puedes... Conectar con nosotros a través de Facebook también. Entonces, vamos a orar por ti. Aleluya. Y, y gracias Dios. a Dios se sigue uniendo un poquito más de personas. Gloria a Dios. Y eh, voy a pedirle a mi venir. esposa que ella haga una primera oración. Amén. Hay mucho por qué orar. Miren, cada correo que recibimos son necesidades y más necesidades y más necesidades me recuerdo ahorita a, antes de, de hacer la, la oración uh -huh. hija, uh -huh. eh, de una persona de, de por allá de, del Perú no va a decir quién es ni, ni qué hace para que sí, nadie sí, lo claro. vaya a identificar claro. en un momento dado porque es la privacidad para él estaba ya teniendo muchos problemas con su familia con su esposa incluso una un tipo de separación que espero que ya se haya uh, arreglado este, este problema Pudimos platicar con él A través de Facebook precisamente uh -huh. Pudimos platicar con él eh, En más de una ocasión Y lo hemos podido atender Así es Y me decía Es, es que ya me dan las ganas de En ocasiones de, de desistir pero qué bueno que usted uh -huh. pudo contestar gloria a Dios gloria a Dios qué bueno que pudimos comunicarnos y eso nos ha, ha llegado más más profundamente el corazón para poder tratar de hacer mejor y más excelente trabajo delante de, de, del Altísimo ¿Por Amén, qué? porque porque queremos anhelamos y deseamos con todo su corazón el poder ser de ayuda y ser de bendición entonces, vamos a una primera oración, y luego haremos orando un poco más. Y vamos sí, a orar amén. por las personas, mira, siguen entrando, hija. Amén, así este, es. Por los que están ya ahí eh, con nosotros. Bien, oremos, Padre Celestial en este momento, sí, Señor. Nos unimos, Padre, mi esposo y yo, en, en oración, Padre Santo. Primeramente, Señor, pidiéndole, Señor, el perdón de nuestros pecados, nuestras faltas, oh, sí, nuestros señor. errores, Señor, que a veces, Señor, los cometemos inconscientemente, Señor, pero usted perdónenos, Padre, y tenga misericordia, Padre Santo. En este momento, Señor, le ponemos en sus preciosas manos, Señor, a todas estas personitas, Señor, que en este momento, Señor, sí, señor. están unidos, Señor, con nosotros en oración, pidiéndole, Señor, rogándole, Señor, en el nombre de su Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús, que usted ponga su mano de poder, Señor, en cada persona. Usted conoce, Padre mío, cada necesidad en cada persona, Señor. Padre, no sabemos. Eh, hay mucha, hay mucha necesidad, como esta personita que anoche llamó, Señor. Padre Santo, usted toque con su mano de poder, Señor, y que estas personas, Señor, Puedan ser restauradas, Señor, primeramente, Señor, que le busquen de todo corazón, que haya un sincero arrepentimiento, Padre, sí, y sí. que empiecen a andar en sus caminos, Padre Santo, que haya sí, esa padre obediencia, Padre, porque usted, sí, eso es lo que lo que anhela, sí, que haya Santo. esa obediencia para que usted derrame oh, de sus nombre. bendiciones en cada persona, Señor, Señor. Padre, sabemos Gracias, que Señor. en este mundo, Señor, hay tanto pecado y Gracias. que el enemigo está al acecho a cada instante, Padre Santo. Pero si estamos, Señor, eh, nuestro corazón está, Señor, eh, siempre, Señor, unido a usted, sabiendo que para usted no hay nada imposible, Señor, porque todo lo que pidamos en el nombre de Cristo Jesús Usted lo hace, Padre. Gracias por su grande amor y su grande misericordia. Gracias, Sabemos señor. que hay tantos problemas, Señor, en los matrimonios, Padre, con los hijos. Eh, hay tanta maldad. Usted conoce, Señor, todo esto que está pasando en ese mundo, señor. Sí, señor. Y en sus preciosas manos, Señor, Aleluya, nos ponemos sí, señor. para que usted, Señor, nos proteja de todo mal en el nombre poderoso de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. amén. amén. Miren, eh, hemos platicado mi esposa y yo este, pues lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, lo que está sucediendo en México, sí. en Venezuela, ay Dios mío, eh, en Colombia, en Perú, en Chile, y, y ¿dónde no? <ríe> ¿Dónde no? Sí. E ese es el el problema, ¿verdad? Donde no hay necesidades y problemas? Ya es mundial. Y esto nos dice algo, mi amado, mi amada, que... No sé, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, o con nosotros. Pero estas ya son señales. Así es. Son señales de que la venida del Señor mejor está más próxima de lo que tú y yo pudiéramos imaginarnos. Así es. ¿Por qué? Porque los conflictos que hay a nivel global uh -huh. nos están gritando de la venida del Señor. La ciencia se ha incrementado uh -huh. tremendamente. Miren, simplemente, ahorita con Facebook y con, y con YouTube, por no decir todas las demás páginas sociales que, hay, que existen, ¿cuánta comunicación hay? Pero, ¿cuánta comunicación uh -huh. hay? No con las demás personas que, que son conocidos, amigos, desconocidos y todo lo demás, sí. sino en la pareja, en el matrimonio, con los hijos. Uh -huh, uh -huh. Tal parece que estamos cada día más comunicados, pero menos comunicados como familias. Como familias, sí. Como familias cada vez estamos uh -huh. más... Des, uh, uh, uh, miren, lo hemos visto. Este aparatito es buenísimo para comunicarnos con nos, comunicarse con nosotros, uh -huh. pero es pues, un enemigo. Para tenerlo siempre en la mano como familia. Sí. Porque nos aísla. Uh -huh. Porque mi esposa puede estar viendo una cosa, yo puedo estar viendo otra. Y algún hijo puede estar haciendo otra cosa. Sí, cada quien en su, y, en su y, mundo. Y, y, ándale, y, y, y hágate cuenta que cada quien está en su propio mundo. Pero no hay esa comunicación de familia cuando no existía todo este modernismo que tenemos exacto, ahora. Exacto, exacto, así es. Así Entonces, es. No estamos en contra de, de, de, de, del modernismo, porque qué bueno, porque a través de eso nos estás viendo, uh -huh. nos estás escuchando. Cosas que hace algunos años atrás, eh, esto era imposible todavía. Uh -huh. Pero qué bueno que ya en este día lo podemos hacer, lo podemos realizar. Así es, así es. Pero también que eso no rompa la comunicación. Entre nosotros las personas como familia. Cada Así día es. la situación es más, más complicada y más difícil. Más difícil. Entonces, vamos a hacer otra oración. Y no sé si hagamos otra más más adelante. Pero yo quiero orar en este momento. Por cada hogar donde estén viendo este video o esta presentación que ahorita en este instante es en vivo. Sí. sí Va a quedar grabado, vivo. pero en este instante que lo estás viendo estamos totalmente en vivo. Estamos en directo. Padre, le adoramos, le bendecimos. Sí, señor, alabamos. Señor, que todas nombre, las personas padre. que han estado entrando en este momento sí, mi padre. y que están ahí presentes en este momento sí, sí, y aún dentro de la grabación, Eso. Padre Santo. No. Quiero orar por la familia, por el, por el hogar, sí, señor. por los matrimonios. Oh, santo eres. Señor, que cada pareja y cada familia puedan estar sí, tan unidos, tan fuertes, señor, señor, que nada ni nadie haga o sea, algo en contra de ellos. Sí, señor. Que todo pleito, todo celo, Toda discusión sea quitada, erradicada, sí, desarraigada, sí, ah, sí, sí, sí, así sí, como señor. cuando se quita la hierba, cuando se sí, quita esa plantita que, que estaba ahí de ortiguilla sí, o de alguna sí, otra cosa que no es buena, que sea arrancada sí, sí, Cristo, con toda sí, y raíz, sí, para que venga la estabilidad, sí, señor. que venga, señor, la paz, la armonía. Dentro de la pareja sí, Cristo, y dentro de sí, la señor. familia. Así sea, señor, padre. usted quiere familias felices. Sí, Estoy señor. completamente convencido de que usted quiere la felicidad para cada ser humano. Sí, padre, así para es la señor. familia. Porque usted desde el principio dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Sí, señor. Y le hizo la ayuda idónea. Le sí, dio a la mujer. Oh, santo. Y la tomó de una costilla, como dice la escritura. Y usted sopló vida en ellos, Señor. Adiguidad, Dio aliento de sí, vida. Señor. Y Señor, y de ahí se enfermó la primera pareja. Sí, Señor. Vinieron los hijos. Y Señor, y mire cuántos somos ya en este mundo. Pero cuántos hay que no le conocen como el Dios verdadero. ¿Cuántos hay, Señor, que todavía están muy lejos de ustedes? Oh, sí, Señor. Y la ciencia ha aumentado, y dice la, su palabra que aumentaría. Y después de esto vendría un fin. Un fin del sistema de vida que tenemos sí, en este día. Es. Pero, Padre Santo, quiero que las familias, las que están ahorita, las que están viendo, las que están oyendo... Las que están con nosotros. Señor, usted les bendiga de, de una manera estupenda, de una manera extraordinaria, de una manera fabulosa, Señor. Sí, señor, Bendígales. Sí, y a ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, tú que estás con nosotros, tú que estás ahorita viendo en vivo, o que estés viendo ya la grabación después, recibe la bendición del Altísimo. Recibe la bendición. Recibe la bendición. Y tú puedes contestar, yo la recibo. Te enviamos la bendición. Recibe la bendición del sí, Altísimo. Sí, recibe la bendición. Tú puedes decir, la recibo. Recibe la bendición. Y recíbela. De Jesús. Para la gloria del, la gloria del Padre. De Jesús. En Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Sí, señor. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Por su amor, por su misericordia, que es grande, Señor. Aleluya. Glorificado sea su nombre. De verdad que estamos contentos, estamos felices por estar aquí con ustedes. Amén, así y, es. y les queremos dar también los correos para escribirnos. Así es. hoy.oramos.gmail.com. Oramos, o, o bien pueden hacerlo a rafaelita.tv.gmail.com. Y aquí es la combinación es. de mi esposa y yo. Rafael. Rafa Elida. Rafael, entonces... Uh -huh. Se junta tv.com Y aquí estamos como si fuésemos Así ya es. una televisión. A través de estos medios. Una digital. Pero estamos a nivel global. Así es, Amén. Entonces, y esta oración nosotros vamos a hacer el, todo un intento, todo el, vamos a poner todo lo que sea de nuestra parte de poder continuar, Si no podemos todos los días, lo más seguido posible. Espacio es chiquito, pero aquí vamos a estar y, y también en lo personal, como se les ha estado diciendo, uh -huh. si necesitan ayuda más personalizada, pues simplemente escríbanos y con gusto vamos a, a contestarles y ayudarles que el Señor nos, nos dirija en todo momento para darles darles palabra de parte de nuestro Dios. Y miren, y vaya que si como pueblos, como pueblos, Estados Unidos necesita mucho de Dios. No se imaginan, no se imaginan cuánto muchísimo, hace falta muchísimo. que Dios bendiga este país. Amén, así es. Pero lo mismo podemos decir de México, que es nuestra patria, que es nuestro país. Pedir por los gobernantes, los... Pero también podemos decirlo por todo Centroamérica y toda Sudamérica uh -huh. y al resto del mundo. Así es. Hay crisis ahorita en los gobiernos. Hay crisis en los funcionarios. Si yo te pregunto a ti que me estás viendo en ese, en ese momento, o que nos estás viendo, ¿cómo está tu país ahorita? ¿Cómo está el gobierno de tu país? ¿Verdad que sí hace falta la oración? ¿Verdad que sí hace muchísimo, falta muchísimo. Que, que se ore por, por los presidentes o primeros ministros o los, los que están al frente del gobierno y por toda la gente sí. que, que le rodea? Así es. ¿Verdad que sí hace falta? Que pues acercarnos. únete, únete y, y mándanos un correo como quiera. Y pídenos la oración para continuar orando. Mira, esto, mientras que no venga el Señor y nos sigue dando vida, nosotros vamos a continuar. Sí, amén, amén. Y queremos luchar, queremos luchar fuertemente por la unificación de la familia y del matrimonio. Estamos totalmente convencidos de que Dios así lo estableció. Amén. No importa qué digan las leyes humanas, pero lo que Dios estableció está hecho desde eh, miles de años atrás. Entonces, las nuevas costumbres, las nuevas tendencias, ha querido distorsionar todo esto. Uh -huh. Pero el plan perfecto de Dios sigue siendo hombre y mujer. Claro. Amén. El plan perfecto Así de Dios es. sigue siendo ese. Digan lo que digan los gobernantes. Digan lo que digan lo, los grupos que se han eh, montado. Pero es, yo me siento muy orgulloso de ser varón. Mm. Y, y yo siento mucho orgullo de que mi esposa amén. sea mujer. mujer claro. Y que los dos seamos orgullosamente una pareja. Amén, amén, así es. Un matrimonio como Dios lo ha la honra y hecho la desde un principio. La gloria a nuestro Dios. Y creo que ese podría sí. ser el mayor orgullo que pudiera existir. Sí. Y que ese amor sea totalmente compartido y que lo podamos transmitir uh -huh. a toda la claro humanidad. Que sí. Son Así tiempos que... muy muy difíciles. A ver si enseguida en este, tomamos un, un tiempo para, para, para llevar el, el tema de, de la venida del, del reino. Este, ¿Verdad que estamos como en, en los tiempos de Noé? Así también serán los días del Hijo del Hombre. Que comían y bebían y se casaban. ¿sabes? Y compraban y, y, y todo. O sea, a, a, eh, es lo que estamos viviendo. Pero eh, la venida de nuestro Señor será eh, algo tremendo. Tremendo porque, porque son avisos que uh -huh. Él nos está dando ya. Porque son profecías que uh -huh. se han estado cumpliendo. Y, y ahora más, como más, más, más seguido, más seguido, más seguido. Entonces, Así es. preparémonos, preparémonos para la venida de nuestro Señor. Y vamos a, a terminar orando. Y yo en, en este momento quiero orar por los gobernantes. Así es. No vamos a mencionar nombres porque son muchos países. Pero de esa manera van a quedar incluidos todos, todos, todos, todos. Amén. Eh, porque hace falta. Hace falta que Dios toque sus corazones de sus gobernantes para que de verdad gobiernen. Que el Señor toque sus corazones. Y sirvan al pueblo. Amén. Y que sean los servidores número uno del pueblo. Amén. Así es. Y que vengan a ser más de ayuda y no de tanto beneficio personal. Uh -huh, uh -huh. Oremos así y es, padre, así es. nos unimos mi esposo y yo Aleluya. en este momento. Sí, señor. Si ustedes pueden tomarse de la mano, háganlo. Glorificado sea su y únase nombre. con nosotros en el nombre de Jesús. Padre Glorado Santo sea, y Eterno señor. y Maravilloso. Oh Padre Celestial. ¿Cómo no orar nos unimos, señor, por los gobernantes de este mi mundo? Y yo, señor. Si estamos viendo Yendo con nuestros propios padre ojos, Santo. Señor, lo que está sucediendo alrededor del mundo. En su grande amor y su grande misericordia. En esa nación señor, que quizás es la más grande y la más poderosa. Señor, Pero... Si ¿Cuántos piensa, países tanto, hay? Señor. Pequeños, medianos, regulares, sí, grandes, señor. que también tienen la misma necesidad. Sí, Señor. De que sus gobernantes sean... Humildes, honestos, sinceros. Señor. Y que amen verdaderamente su pueblo, su tierra, su país. vamos Señor, en este mundo, Padre. ¿Cuánta falta hace, Señor? Que haya eso en las mentes y en los corazones de las personas. Sí, Señor, Para poder dirigir al pueblo y poderlo sacar hacia adelante que no haya esa necesidad de que salen de un país para otro, que muchas veces sí, los idiomas son tan diferentes sí, y las señor. oportunidades tan escasas de salir adelante. Sí, quedan en el camino. Sí, señor, sí, señor, santo. señor, ¿cuántos han fallecido sí, mi en ese inter de irse de un país a otro sí, señor. Sí, buscando Oh, la luz Cristo para sus vidas. Es su nombre, señor. Cuántos han perdido la vida, toque señor. Vidas, corazón, en ese señor. trayecto de buscar de un mejor, sí, una mejor padre, vida. Sí, señor. Hablando en lo físico, sí, en lo material. Señor. Sí, padre, se Pero, señor, te toque vidas, toque, los toque corazones, corazones de los gobernantes, que todos los, los gobernantes están que están en, en, miniam, en este mundo, sí, señor. señor puede ser tocado por su amor, por su poder, los, uh, del señor del y que ellos, Señor, señor entiendan señor. y comprendan sí, que tienen que amar sí, a su señor. pueblo, a su patria, a su país. Sí, señor, cambie los corazones, Señor. Cambie y señor, los corazones, señor. Ponga bondad, ponga mansedumbre, sí, Señor. Ponga inteligencia amor, en señor, cada uno de los gobernantes, corazón, señor, señor. Sean hombres o mujeres. Que hablen sí, el que idioma, el que hablen Que sean de la nacionalidad que sean, Señor Pero les hace Santo falta Santo eres Jehová de los ejércitos Les hace falta, Señor nada imposible, Señor Entrar para usted, padre. En contacto y en comunión con usted Sí, mi Cristo, en el nombre de Jesús Diríjales, Padre Santo Muéstrales que usted es sí, el Dios vivo Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Así y que si es. conocen a Jesús como su Señor y como su Salvador, usted va a cambiar es y transformar países amor, completos, no vidas personales, sino países completos para la honra sí, y la gloria y la alabanza de su nombre, sí, señora, Señor. Así sea, padre. Y Padre mío, bendiga pues, Señor. Que aquellos que, que están viendo y escuchando en este momento y ese deseo, señor, y en el momento que sea porque al quedar grabado señor, no importa en qué momento sea que ellos sigan siendo pidiendo, bendecidos señor, de parte por suya para la para gloria de su nombre estarlo, señor en, en Cristo nombre Jesús. Jesús aleluya Amén amén amén pues ya estamos para despedirnos Lo que dice esta lámina, inscríbete como amigo o amiga ahí en, en Facebook. Facebook. Ahí no. abajo, aquí abajo, en la información, ahí hay información que tú puedes utilizar para ir a, a Facebook y registrarte como amigo o amiga de nosotros. Y Así pues. Eh, y pues gracias, gracias por este tiempo que usted ha estado en acompañándonos y, y también le damos las gracias a todas las personitas que, que están compartiendo estos uh -huh. videos. Es bien importante que usted comparta estos videos porque queremos ser de ayuda, queremos ser de bendición eh, de parte de nuestro Dios para que usted también pueda seguir en los caminos del Señor ya que fuera de él no somos nada ni nadie. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, el Señor las va a añadir. Así es. Pues eh, compártanlo, suscríbanse en el canal de, de YouTube y, y permitan que Dios bendiga sus vidas por hacerlo. Así es. Y gracias y pues eh, les dejamos. Bendiciones. Para secretos, todos. todos gratitud a través de esta lámina. Les amamos en el amor eh, del Señor. Se siguen uniendo más personas. No, no quisiera parar porque más entran, pues no quisiéramos parar. Sí, claro, claro. Pero miren, no va a ser la primera ni la última vez que estés Continuaremos aquí. Continuaremos y, y, y gracias, mil gracias a todas las personas que han entrado. Les amamos en el amor del Señor y gracias por compartir estos videos. Pues bendiciones, gracias por habernos acompañado. Y ahí tiene eh, nuestro correo y tiene nuestra página oficial, que es www.rafaelidatv.com. Y gracias, gracias por compartir y por suscribirse en YouTube y por hacerse amigos de nosotros en Facebook. Y que la bendición del Altísimo sea sobre Sus, sus vidas. vidas. Amén. Bendiciones para todos.